pasa, bueno bienvenidos a mi canal de Youtube eso no lo digo jamás, jamás Ya no no hago muchas mucha presentaciones, muchas cosas de eso suscríbete dale a la campana, no, la verdad es que no me acuerdo iría bien, iría bien, pero no me acuerdo bueno, a lo que vamos guardamos aquí donde llevo la cámara para que no pille sudor y no se manche la lente y eso, y luego hago un papelito, bueno hoy tirada larga, tirada larga ya hemos vuelto a las tiradas largas a pesar de que estamos preparando Ultrabyte, eh, pues ahora bueno pues bueno a ver mi madre explico porque hay que explicarlo todo para que se entienda la situación mi madre yo antes la llevaba y mi hermano la traía no o al revés hallamos un centro un centro de una residencia durante unas horas al día bastantes horas y, y ya está allí comía cenaba todo bien no entonces bueno estábamos esperando que nos dieran plaza Ahora ya nos han dado plaza, eso necesita dos años de espera, bastante. Eh, entonces ya han dado plaza, hay sitio, digamos, en el lugar para que ella pueda dormir allí. Y entonces, pues bueno, eh, ella, exacto, tiene Alzheimer. Y bueno, en realidad, aunque parezca curioso o tal, en realidad está, a nuestro parecer, está mejor. Todo el día allí, que nosotros la visitemos, porque está mucho más ordenada. Cuando estaba, digamos, hace una semana, que está así, eh, que ya está durmiendo en la residencia pues eh, qué pasaba que un compañero ahora sigo grabando hola okay. pues lo que decimos antes eh, pues bueno a veces siempre cuando una persona tiene Alzheimer pues es, es más complicado llevarla eh, en fin es complicado es complicado a lo mejor se quiere ir de casa eh, no le puede dejar porque se pierde porque no conoce no conoce se le olvida en las calles y se olvida y se pierde no en, en el pueblo donde viva se pierde no por eso a veces la gente anciana se, se pierden porque tienen Alzheimer no no controlan dónde están no saben ni cuál es su casa ni a qué sitio tienes que picar ni nada no bueno el resultado es que que bueno, ahora está ahí. Entonces ha cambiado la cosa, yo antes no tenía tiempo para entrenar porque estaba siempre liado con, con esto de los viajes. Y bueno, ahora pues bueno, tengo que ir, de hecho voy a ir hoy aprovechando que hago tirada larga. Bueno, si fuera tirada corta igual, tirada corta serían 25, ¿eh? <risa> tampoco sería. Y, y entonces bueno, es, yo voy, la veo y tal. ¿no? Entonces hoy pues nos saldrá, pues como el sábado pasado me parece que fue, eh, nos saldrán pues 40-50 minutos de más porque es el tiempo que yo estoy viéndola, un ratito allí, ¿no? Para que, digamos, pues, tenga unas visitas. Entonces, pues bueno, eh, hoy pues, nos saldrá eso, 5 horas 50, 6 horas, depende del tiempo que dediquemos a estar allí, pero bueno, así ha cambiado la cosa. Entonces ahora, pues hay un poquito más de tiempo para, para entrenar y podemos volver a estirar largas, cosa que echaba muchísimo en falta yo porque ya sabía, hacían tiradas 30, 33, como mucho, entre semana, eh, pero no podía hacer más porque no tenía tiempo viable. La dejaba y me iba corriendo a entrenar, tenía que volver al mediodía para hacer la comida, para todo, entonces iba súper cronometrado, ¿no? Entonces, bueno, hoy hemos salido a las 12, pero bueno, se va a alargar la cosa, ya estoy grabando vídeo, ya se va a hacer largo, pero bueno, que tengáis en cuenta eso, que a partir de ahora, pues volvemos a la carga con el trail, trail duro ahí, duro, duro, eh, tirada larga ya potente vamos a meterle ya caña de kilómetros porque vamos a tener más tiempo entonces aunque tengo que entrenar bici pero tengo más horas realmente al día entonces bueno, ya lo explicaré en, eh, ya lo explicaré en un plan de entreno digamos nivel profesional totalmente profesional, aquí no, no hay paños calientes totalmente profesional, eso sí que nadie, eh, yo lo explicaré en el momento eh, eh, con, con, el, con lo que es compartiendo pantalla en el escritorio y ahí explicaré pues, un poco las cantidades de kilómetros y todo eso. Eh, un orden para llevar dos deportes, dos deportes a nivel profesional en uno. Profesional en el trail, semi, digamos, nivel bueno, bueno, en BTT, bueno simplemente, no, no profesional, ¿vale? No da tiempo para hacer dos deportes profesionales. Pero sí que uno, el trail sí que a nivel profesional, siempre que tuvieras las cualidades genéticas, genéticas de que haya salido bueno o buena y y que tengas un peso adecuado y tengas una edad adecuada. Es decir, esto, este entreno, que ya lo explicaré, ya digo, es muy largo de explicar, eh, te puede llevar a estar en podio prácticamente, de no ser que tengan los élites típicos, Kilian, tal, tal, tal. Ta. Si tienen los élites típicos, contra eso no vas a poder nunca. Pero porque eso ya es genética, ya no es solo cuestión de entrenos genética aparte. Pero, pero sí que es verdad que con el plan este... Eh, te puedes ir a podio perfectamente en la mayoría de carreras, podio, eh, hablamos de hasta el tercero, eh, en la mayoría de carreras. La mayoría de carreras, siempre que tengas genética súper buena y unos 30 años de edad. Ojo, 30 años de edad. No pretendamos con 52 que tengo yo ya, ya he hecho 52, hacer nada, porque nada no va a hacer nada con 52 años, ¿vale? Eso tengámoslo claro. Pero sí que es un nivel. Muy bueno, muy bueno el que se puede conseguir si tienes la edad adecuada y la genética. Pues venga, nos vamos con el lío. 50 kilómetros, paciencia, salieron 48 y medio la semana pasada. Hemos hecho dos activaciones, una de 10 kilómetros el que quería hacer más pero tuve que pararme a recoger a mi hija y bueno se complicó la cosa y tenía que hacer 14, me salieron 10 el, el jueves 14 y pico, casi 15 me parece, ayer viernes y hoy sábado hacemos la tirada larga me hubiera gustado entrenar más esta semana pero no he podido entrenar hasta el jueves porque estaba arreglando el coche, es lo que hay, ¿vale? Así que venga, nos vamos, a lío luego explico el material que llevo, muy, muy, muy cutre, ¿por qué? Eh, llevo hasta Madalenas llevo Madalenas porque es que no tenía tiempo de empezar a hacer brownies se me ha acabado el turrón no encuentro turrón a la venta en ningún lado el año pasado sí que había turrón a la venta fuera de la temporada de navidad pero este año no sé qué pasa si ven que no venden o algo y dicen pues no traemos y los supermercados no tienen turrón del que yo gastaba para tirar largas así que vamos con dos Madalenas y orejones dos magdalenas, que eso sienta regular porque las magdalenas llevan sorbitol, llevan huevo eh, llevan no no son sanas del todo y bueno, no es una cosa que se siente muy bien, pero cuando no hay nada, pues no hay nada la del el sábado pasado ya la tuve que hacer mal realmente porque ni siquiera me llevé isotónica para rehacer porque iba a hacer unos cerca de 40 y me pasé y y no llevaba ni con suficientes la tuve que hacer en subsistencia la parte final con solo agua agua del grifo <ríe> increíble ni isotónica ni hostia, se me ha acabado todo y ya está, pero bueno me animé me fui a donde vamos a ir hoy que es San Sebastián de Montmayor que está lejos son unos 24 de ida aproximadamente 24 de vuelta, más luego unas variantes que tengo que hacer para ir a visitar a mi madre ahí en Santa Blanca y a Rosana entonces esas variantes son las que te sacan esos kilómetros extras hasta llegar a los 50 vale así que venga vamos a seguir hoy no saldrá no saldrán grandes tiempos pero bueno sé que sé que lo manejo bien semana pasada me he quedado un poco de, de agujetas porque no tenía asimilada la distancia esta semana, a pesar de haber entrenado muy poquito, ya digo que desde el sábado hasta el jueves no he podido entrenar imposible pero creo que con todas esas dos activaciones que hemos hecho las hemos calentado de nuevo y creo que hoy podremos hacer los 50 en unas condiciones malas para nada vamos a manejar bien esa distancia pero sí que la podremos desarrollar corriendo eh, sábado pasado me salió me salió a 6 y 4 segundos el kilómetro de media descontando el tiempo de parada de mi madre así que, que en realidad hubiera salido más rápida, porque pararte destroza, de pierdes el cacharro, esto tienes que poner en pausa al final pierdes segundos de ritmo pero hoy va a pasar lo mismo pero estoy muy tranquilo porque sé que la saco a 6 el kilómetro sin ningún problema Estando ahora sin coger la distancia, cuando la maneje, pues a lo mejor se pueden sacar 550, 545. Por el ojo, 545 está muy complicado. Muy complicado sacar 50 y unos 1300, 1350 positivos a mi nivel. Muy complicado, pero sí que manejarlo así es el kilómetro con bastante tranquilidad. En realidad, tranquilo, simplemente haciendo. Bueno, explico un poquito la bolsa de la cámara. Eh, proceso de preparación de una tirada larga para 50 kilómetros. Lo explico muchas veces, pero, pero probablemente mucha gente que ha entrado al canal de YouTube después de hace dos años, pues no tendrá ese vídeo, ¿vale? No lo habrá visto. A ver, básicamente tenemos que poner, bueno, no lo voy a enseñar, pero yo llevo en las ingles en las ingles llevo crema Nivea podéis usar crema antirrozaduras, yo uso Nivea porque si gastas mucha crema antirrozadura es un dineral sería mejor, claro que sí pero es un dineral, entonces yo uso crema Nivea que sin miedo puede gastar toda la que sea la Nivea de manos crema de manos, ¿vale? ¿qué tendríamos que llevar en la sila? tendríamos que llevar también pero como llevamos manga corta no es necesario, pero si fuéramos en tirantes sí que hay que llevarlo en la sila lo que es en el toque del tristes, toque de tristes aquí arriba y en el dorsal porque son las dos zonas que tocan una con la otra entonces esas dos zonas habría que darle un toquecito luego si fuera verano, hola buenas si fuera verano entonces tendríamos que llevar crema solar también pero fijaros que vamos tapados y de hecho estamos en invierno, estamos en febrero, ¿eh? febrero. o sea que realmente ahora hace calor pero llevamos un material que nos vale un poco para todo no hay previsión de lluvia entonces llevamos un material que nos vale para todo ¿Ves? Rotas, pero son las buenas. Yo, como digo, cuando se me rompen, estoy contento porque ya me puedo meter por las tartas sin miedo a ninguna a romperlas. Por eso las uso en las carreras, porque si tengo que pasar por tartas, paso sin miedo. Si la rompo, que le den por culo al... al... al manguito, ¿me entendéis? Pero eh, ahí está el tema. Si vas con el manguito y vamos con la ropa pija, pijita, pijita, pues vamos con el miedo. Y nada, se trata de que lleves un pantalón que si te lo enganchas, lo rompes, no pase nada, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Pues ya está, con la ropa que llevamos vale para todo. Estaremos en trozos asombrados, que realmente hará fresco, pues estamos a 600 metros sobre el nivel del mar, es poco, pero está mucha penumbra, mucho, muy a sombra, entonces se hace fresco, ¿vale? Entonces por eso llevan los manguitos. Si no, pues yo no fuera a pasar por sitios de sombra bastante rato, pues iría en maga corta y ya está. ¿Qué más? Luego vamos vendados. No se aprecia, pero vamos vendados. Vamos con doble plantilla en, la, en las... En las calenji voladoras vamos con doble plantilla, pues para 50 kilómetros y mi edad y mi espalda, yo a rodillas voy de coña, pero de espalda no. Entonces yo eh, para la espalda necesito un mínimo de amortiguación para 50 kilómetros. Como son voladoras, pues ya digo, están bien este del par 5, estamos gastando el 5 ahora, entre el 4 y el 5. Eh, pues, ¿qué ocurre? Que, que te destrozaría la espalda. Si, sobre todo, si bajas un poco rápido, entonces en su vida no te vas a afectar la espalda para nada. Entonces, ¿qué llevamos? Pues doble plantilla, llevamos una plantilla que es de la New Balance 1080, ¿eh? que, que aguanta mucho esa plantilla, salió buena, aguanta mucho y se mantiene, no se chafa, más luego la plantilla original de las G, ¿eh? y ya está. Eh, ¿Qué más? Eso hay que llevar un mínimo de protecciones, ya digo, hay que llevarlas. Si eres joven no, pero si eres viejo sí. ¿Qué más? Luego vamos vendados, dos dedos, dedo gordo, sería este y este, de los pies vendados, este vendado y este vendado, y luego vendado aquí, en la parte de meta, de, de aquí, también vendado, ¿por qué? Porque la semana pasada yo estoy muy acostumbrado, yo no se me hace nada, yo tengo callos por todos lados, pero... Eh, ya la semana pasada, 48 y medio, ya me picaba un poquito en la parte de aquí de metas, ahí un poco entre medias del, de los, la planta del pie, y digo, a ver, iba un poco, no me quedó llaga, le pregunté a mi mujer, digo, ¿tú ves? y No, no, está bien, o sea, simplemente fue un poco de dolor, no me hizo llaga, pero pudiendo ir bien, ¿para qué vamos? Como lo decía, digo, ya es bastante duro correr, como para encima ir sufriendo en cada pisada, ¿no? Así que ya está, no hay más, eh, gafas para el sol, material... Yo en mi caso, a nivel, a nivel, un entreno, digamos, a un nivel de una persona que es muy eficiente, soy muy eficiente realmente, ya ahora sí soy muy eficiente, eh, llevo un orejón para cada 10 kilómetros, más o menos. Un orejón para 10 kilómetros, fijaros el tipo, ¿no? Pero luego es verdad que llevo dos madalenas extras hoy, ¿vale? Así que dos magdalenas extras. Llevamos cafeína, que no hemos tomado nada, pero la llevo, por si tengo que animarme un poquito. Y ya está, ¿qué más? Llevamos la pinza en la nariz, que va un poquito mejor para esperar un poquito mejor en las subidas que hoy no vamos a meter intensidad, tampoco es necesario pero bueno, todo ayuda, psicológicamente parece que va más preparado, ya está no llevo ni hostia de eh, ni llevo ¿Cómo te diría? Iba a llevar, no me acuerdo qué era. Digo, llevo cinta para aventar. No, no, digo nada. Frontal, nada. Frontal, nada. Si me hará de noche, me da igual. Si me hace de noche, ya conozco los caminos y me apaño. Lo que no podemos hacer es empezar a ir pesados. Manta de emergencia, no llevo manta de emergencia. Para el que lo piense, hay que llevar manta. No llevo manta de emergencia. Vamos a lo ligero. Y a un mínimo de. No vamos a alta montaña, no vamos a los Pirineos. ¿eh? No vamos a quedar helados ni de coña. Podemos pasar toda la noche en el suelo tumbados, que no nos vamos a helar para nada. O sea, va a haber 10 grados. O sea, que sin problemas. Pero que al final, si tú quieres ir ligero, tienes que ir con lo mínimo, mínimo. O sea, no puedes ir cargado hasta las trancas, que si chaquetas, que si tal. No, no, nos jodemos. Pocas palabras, nos jodemos. Que nos lloviera, hombre. No nos va a llover hoy seguro. Pero que tenemos un poco de frío, nos aguantamos. ¿Qué tal? Nos aguantamos. Así de simple, así de claro. No podemos estar con las tonterías. A ver si encuentro la mitad de antes. No, este es uno entero. Bueno, da lo mismo, eh, pero... se si encuentra la mitad, a lo mejor no lo encuentro bueno una hora completa ahora llevamos corriendo medio orejón vale vamos un poco lentos por grabar pero bueno una hora, 10 kilómetros, faltan 40 metros 9,9 casi 10 por hora del nivel 285 positivos vamos lentillos pero también nos va bien un poco grabar porque también es verdad que también aflojas un poquito la intensidad para sandar un poco mientras saca la cámara o algo y también te hace que es un poco más suave y hoy es lo que va bien, y un poco suave mira, con bad fight. con fat bike, perdón Con fat bike con <risas> fat bike exacto, lo he dicho bien, rueda gorda. Bueno, me comeré medio, ¿eh? es como uno de los pequeños, a un poquito más. Yo hago cada media hora, porque voy con isotónica solo, no llevo agua. Antes se me olvidó comentar, llevo una carga isotónica para hacer en el kilómetro 24 aproximadamente haremos una carga isotónica se supone que esto todo lo habremos vaciado vamos con 700 de arrancada 700 ml en total de isotónica flojita casera y en principio lo que vamos a gastar hoy es los 700 en el 24 llegaremos a una fuente San Sebastián de un Mayor Traeremos los 700 de nuevo disotónica, comeremos una magdalena y beberemos agua normal de la fuente con la magdalena esa es la combinación que te salva para que no tengas que llevar agua aparte digamos que cuando comes orejón no hace falta agua a lo mejor es muy muy, muy ligero, no, no, no seca y cuando coges magdalena en este caso que no teníamos otra cosa en casa pues ...pues un poquito de agua... ...así que todo el entreno... ...en principio va a salir con... ...dos litros escasillos... ...dos litros para... ...seis horas contando la parada en casa en, ...de ver a mi madre... ...si no cinco horas... ...tira cinco horas dos litros... ...en invierno... ...pero... ...lo vuelvo a repetir... ...no hay una norma... ...que puedas decir por el dice ...un litro a la hora... ...depende del nivel de la persona... Totalmente, el nivel de la persona Lo que coma mientras corre Porque si no comiera no necesitaría mucha agua Pero iría muy débil Pero que depende del material que coma Si la persona come proteína Come pan, eso le va a dar mucha sed Pero si come algo fresco como esto Le va a dar muy poca sed Y depende de la temperatura ambiente totalmente Hola Así que eso, no se puede decir que hay una norma, un litro a la hora, medio litro a la hora, depende el nivel de la persona y depende de la temperatura que haga y lo que comas. Venga. No le puedo dar orejón porque es así como, a ver si va a dar algo, ¿no? No, porque tendría tendría azúcar, no sería bueno para un perro un orejón, ¿eh? Si no tuviera nada que comer, estuviera muerto por ahí, por ahí perdido te daría algo, pero si no, no eh. mira guapo hola, posa para la cámara, posa tú que eres un lobo mira, este es el este es un lobo, mira qué bonito pastor alemán ¿Cómo se llama eh... tiene aquel nombre no me sale ahora, vale como Alimay o algo así, un nombre de esos es eh, me ah, no me sale. Bueno, qué guapo, es eh, guapísimo, eh. Mira qué guapo. Hola, mira que... <risa> es que me conocen, eh, No penséis que, que con cualquiera que se para aquí no ladran, pero ya me conocen de muchas veces, eh. Bueno, os dejo, ¿vale? Yo aprovecho y descanso. 52 minutos de descanso, 52 segundos. Venga, seguimos. Ahora vamos al castillo. Castillo de Temovi. Voy a ver si puedo subirlo corriendo. A ver si puedo, ¿vale? Porque siempre subía corriendo Cuando salía desde Sant'Ularia, pero hoy salgo desde. Desde Gisá, ya llevamos más, vamos a llegar con 14 o 15 kilómetros y hay que conservar un poquito y hacer toda la subida del castillo corriendo, más luego todo lo que queda, luego quedan 35 kilómetros. Eh, no está la cosa para tontear, ¿vale? Venga, qué guapo, ¿eh? qué preciosidad, ¿eh? qué bueno, ¿eh? Es que no me canso de grabarlos, ¿eh? Venga, seguimos. Que no se diga que nos tocamos los huevos a en los entrenos. <risa> vamos a seguir corriendo, flojito, ¿eh? Que luego dirán, ¿eh? Solo hace volumen, solo hace volumen. Solo hace volumen. Subir al castillito. Castel de Mambue. Debería estar andando, ¿eh? Por ser la tirada que es. Debería ser estarlo andando. ahora os enseñaré el lugar de la hostia famosa el lugar de la hostia famosa está un poco más para abajo ahora vamos a la gravera al lado por aquí está guapísimo, ya lo veis para bajar con la bici nos tienen hecho hasta un peralte aquí a la derecha que se puede hacer también corriendo. El peralte este. Se puede hacer hasta corriendo. Bueno, pues. eso está allá abajo. Aquí yo iba dando pequeños saltitos, pero chiquititos. En estas vaguadas. Pues das un saltito, pero nada te despegan nada, nada. Centímetros, eh. No penséis que yo, yo soy muy malo. Por eso me la pegué. Y animado aquí había uno de motocross ha sido tonterías aquí con la moto deo deo los saludo todo animado todo, todo optimista como se dice todo positivo ahí eh, motivado motivado motivado la palabra motivación a tope aquí aquí bastante fuerte todo bien todo bien aquí no hay no hay problema sigo aquí, pues igual, me embalo para abajo por aquí en la parte cuando entré ¡ah! ¡hostia, la piedra! Ah, ¡la puta! ¡ah! Pegado una pedrada aquí, ¡ah! ¡hostia! ¡puta piedra! como hoy es que, lo que pasa, no se puede ir grabando engancha una piedra aquí, ¡ah! el dedo gordo, ¡ah! ¡hostia puta! bueno, ni me miro porque no lo voy a solucionar no lo voy a solucionar, he pegado por aquí aquí, Justo donde no es aquí y si aquella. ¡ah! Ah, bueno, es que, hostia. Bueno, vamos un poco cojos, pero seguimos corriendo. No podemos hacer otra cosa. Bueno, pues seguimos. Al ah, dedo, pero bueno, eso se pasa, ¿eh? Está comprobado. Eso se pasa. Necesita unos minutos, media hora, pero se pasa más o menos. Espero que no me haya roto la uña. Ah. Bueno, pues aquí marcaba, miré el track el Strava y marcaba 37 por hora 37 por hora en mountain bike por un camino de tierra no es lento pues iba aquí pegué el primer salto aquí esto todavía... estoy el dedo pegué el primer saltito aquí pero fijaros la inclinación aquí ya te lleva, es que es que te embala y, y la pegada, es que, es que si me paro a pensar es que es normal que me matara es normal, aquí ya pegas el primer impulso saltas, caes ahí sigues y el siguiente está es que está súper inclinado es que está súper inclinado, claro el guarrazo no, en este no en el siguiente, vale, vale aquí igual, vale, sigo todo inclinado para abajo y aquí es donde le metí, aquí, aquí, aquí es que en, en la novatada, no calculé que estaba la curva muy cerca aquí pegué el siguiente bote vienes ahí que te va embalando pegué el bote aquí están las marcas, eh, no pensé, Están las marcas de mi bici Ya se han borrado, pero... Y aquí tenía la curva, pero es que estaba súper cerrado Es que a la velocidad que iba Era, era, era, hostia casi segura Hostia casi, Te puede analizarlo, casi segura Saltas ahí y la curva la tienes ahí ¿Qué pasa? Que yo seguí para acá Es que pegué un trancazo Porque si yo hubiera podido, mira, esta es mi marca Esta es mi marca Si yo hubiera podido Ir nada, un metro más para allá Ya estaba, un metro y tomo la curva como pueda y me caigo lo que sea, pero la tomo como pueda. ¿Pero qué ocurre? Que enganché por aquí ¡fum! y enganché el tranco este, la salida del agua. Aquí ya, claro, te hace bajada. Aunque tú intentes decir, intentar detenerte, te hace bajada. Pasé por aquí. ¡Qué ostión, qué ostión! Pasé la vaguada y aquí me hizo de catapulta y me lanzó hacia arriba. ¡Hostia! Decía dos metros y pico. Yo creo que volé tres metros de altura, yo qué sé. Por aquí salí. Esta es la marca. Esta es la marca, por aquí, este reguero y caí ahí, topa abajo por ahí, sí, qué ostión, qué ostión, qué ostión, me paro a mirarlo y digo, es que era una hostia segura el salto donde lo metí, es que estaba tan cerca, desde aquí no lo parece, pero estaba tan cerca de la curva, y hizo eso, bajaba, me hizo la vaguada, y no puedo controlar, y me hizo catapulta, y pasé al lado de este árbol, y me caí por aquí para abajo, vamos a bajar como podamos. me mato, la bici quedó aquí la bici quedó aquí y yo quedé yo creo que por aquí por aquí más o menos Buah. como dije, por un lado iba bien que, que hubiera altura o sea, que hubiera pendiente porque no fue un aterrizaje en seco, pero sí que rodé mucho pero bueno la bici quedó aquí bueno, no está mal hostia, como me duele el dedo Buah pero no me lo voy a mirar porque es que no me lo voy a poder solucionar no voy a poder solucionar nada, hostia, el tío gordo bueno, a mí se me pasa y eso que lo llevo vendado ¿eh? algo me habrá protegido la venda hostia, sí que hay pendiente aquí, macho ya que voy patinando bueno seguimos qué aventuras ay, qué aventuras venga a ver si me pasa lo del dedo Una tontez que va a pillar otra piedra debajo de la otra uña Me va doliendo, ¿eh? hostia Cada pisada me duele Cada pisada me duele la uña ah. Pero bueno, es lo que hay, eh Es que hemos elegido un deporte Jodido, jodido, eh Jodido, jodido. Si no estás cansado, porque son muchos kilómetros, estás cansado porque son subidas y si no porque hace frío, si no porque te llueve y si no porque hace una calor que te mueres y no tienes agua. Es pues elegido deporte de hombres y mujeres, ¿me entendés? Eh? De, con, con carácter, eh, de verdad, ¿eh? eh. El trail, quizá su parte buena es que es tan duro y tan jodido y tan, tan inesperado cada sesión y cada carrera que, que es lo que te hace que te dé luego por otro lado te compense con mucha felicidad cuando acabas esos entrenos o acabas esas carreras bueno, el circuito pro ya empezaba arriba pero continúa por aquí, para allá y luego los peñascos por ahí vale. vamos al San Sebastián de Montmayor entonces no tiramos para abajo sino que vamos para acá Dirección Las Elíes ¿Vale? Y ya está Luego tendremos una subida Una vez que pasemos la riera Que se llama aquí riera de Caldas Pero ahí más para arriba se llama riera de Las Elíes Pues... Mira un corredor Un corredor Ah, bueno, va con perro, mira, por allí Lleva mochila, o sea, que todo es que hace más distancia Va con el perro por allí Yo, yo iría por ahí Luego subiremos por ahí para allá Iríamos hacia Caldas de mobui ¿Vale? bueno pues seguimos aquí unas piedras que siempre digo como un día se caigan uf, como un día se caigan Pero esperemos que nunca bueno pues eso luego empieza una subida constante al final sale del nivel del circuito prueba aproximadamente ¿eh? si te das la vuelta en los mismos kilómetros sale igual Entonces el circuito este hace así el que iba a hacer de que hago siempre subidas y bajadas este no hace tantas subidas y bajadas hace como más ordenado primero y luego la subida solo todo subida todo subida desde la riera que la cruzas todo subida hasta hasta donde hasta el, hasta san sebastián un mayor un poquito antes un kilómetro y medio o dos antes de llegar a san sebastián acaba la subida llanea y luego hace un poquito de bajada hasta llegar a san sebastián y allí rellenamos en la fuente y ahí puedes elegir si hoy no lo vamos a hacer pero con la bici sí que se puede hacer, que sale más kilómetros pues coges carretera para allá que me parece que va a pasar en no sé para dónde va, muy largo y hay muchos caminos y, y entonces ahí todavía puedes hacer pues todo lo que quieras bueno, a ver si se me olvida el dedo se me ha un poquito el dolor del dedo a ver si me permite medio entrenar medio decentemente lo que haya pasado no lo vamos a arreglar ni, ni mirando a ver qué hay no vamos a arreglar nada no vas a arreglar nada el golpe lo tienes ya Ven, aquí una rierita chiquitita como un pequeño afluentito de la riera de caldas que hace que un giro a ver bueno ahora lo grabo bueno, pues aquí lo tenemos, ¿eh? que poquita agua va tres peña más. Por aquí, digamos, es cuando el otro está ya imposible. Pues bueno, por aquí hay menos peligro. Una bajadita de agua cristalina, ¿eh? Cristalina. Baja esta pequeña poza. Está majo. Ahora hay menos agua, pero bueno. A esta pequeña poza. Esto cuando estuvo el temporal, todo esto estaba negado de agua todo estaba negado de agua, toda una pasada ¿eh? ¿Cómo cambió la naturaleza de esos días eh? con el temporal, con la gloria, ¿eh? es increíble lo que pasaba aquí de agua bueno pues esto lo han arreglado porque esto bajó tanta agua que lavó todo esto y solo se quedaron piedras de estas así gordas aquí que pas costaba pasar con la bici bastante porque había socavones bastante grandes bueno pues aquí empieza la fiesta Riera de Caldes, eh, a partir de aquí creo que eso por ahí se llama Riera de San Elíes, creo que es así. Y ya está, ahora vamos a ver, os lo voy a enseñar el cartelito. Ahora es subida del 12, constante y algunos momentos que hay, yo que sé, el 20 y pico por ciento en algún momento. San Sebastián Mayo pone 2,5. Mentira, porque cuando yo llego arriba, que ya llevo un rato subiendo, me falta kilómetro y medio y pone 0,5 los huevos. 0,5, el que puso la, el cartel se, se quedó a gusto. Pone pues 0,5 para San Sebastián cuando estoy arriba del todo. Y lo miro, digo 1,5. Cabrones. Pero bueno, si lo sabes, pero la primera vez te jode porque dices, hostia, tú has calculado, ya llevo, ya llego que tengo el agua allí, llego que lleno lleno el agua y no. Pues pone ese es RG seis y medio, vos de guanta 8, el Rora Gross 12, Caldas de Monbu 14. Caldas de Monbuicis, y fíjate que aquí pone otro cartel para allá, que debe ser, pues, Creuá, sí, Cruzarriera, Senda María del Grau, Galifa, vale, hay un desvío para Galifa, eh, hostia, pues era por aquí, pues yo lo había visto arriba, hay otro desvío para Galifa, hay otro desvío para Galifa también, hay otro, hay otro, bueno, venga, subida constante del 12, más o menos, corriendo no hay mucho problema, pero... En bici se hace mortal. En bici se hace mortal. Y con algunas subiditas ya te digo que inclina más. Eh, bastante duro. Pero bueno, corriendo. El cuerpo corriendo va lento. Pero no tiene demasiado problema con esta inclinación. Tampoco vamos tan mal. 19,8. O sea, 20 kilómetros casi. 2 horas 8. 680 positivo a 9,3 por hora Tampoco vamos no tan mal Esta con la bici Es la muerte, se sube, eh, se sube, la subo Pero esta sí que es la muerte Este tramo justo Paciencia, me he tomado una cápsula ahora mismo Todavía no me ha hecho efecto. Un durbitán que tenía por ahí viejo, de esos retardados que es cafeína retardada. Da poco chute, pero bastante te lo alarga en el tiempo, pero flojito. Como una serie de varios kilómetros en subida una serie de cuesta de 3 o 4 kilómetros y ya está además pero a partir de que llevas 18 corriendo es la diferencia y tienes que reservar para 36 más Uf. 36 o 34 o 32 32 más tela pero esto es lo que da la calidad al final cogerte una ruta jodida y venga y a por ella Voy a enseñar a mi amigo cortafogos la muerte la muerte realmente es la muerte yo he subido un tramo, Entonces he subido un tramo. no se aprecia desde aquí no se aprecia joder aquí quién se ve bueno pues esto empieza así inclinado y esto me parece inclinado esto no es inclinado luego está más inclinado y bueno esto sabéis dónde acaba en el farel esto acaba en el pueblo del Farel, urbanización del Farel, que está arriba de Caldas de Montbuy, la carretera del Farel, que la sube todo el mundo con la bici, pues ese cortafuegos se acaba en el Farel, ¿vale? Nosotros nos vamos a ir por el cortafuegos para no entendernos que se dando, y vamos a ir por la pista que se puede correr, ¿vale? Y vamos a, en vez de ir al Farel, vamos a en Sebastián de mayor que está como más abajo. Pero, para que veáis lo que mienten los carteles, el cartel ponía abajo, en el kilómetro 18,4, aproximadamente de mi ruta Ponía que quedaban dos y medio Los huevos 20,75, es decir Ahora ya llevamos los dos y medio esos Y no estamos en el Farel En el San Sebastián, y lo sé yo Porque yo he hecho este camino O sea, que no fíen nunca de los cartelitos verdes de Marras Porque os engañan en los kilómetros y ahí ponía un cartel que ponía 0,5 igual, de aquí San Sebastián y kilómetro y medio vale, y por ahí iríamos al farel por la carretera venga nos colocamos un poquito por el lado todo lo que podamos, por seguridad y por pisar algo más blando y vamos a hacer ese kilómetro y medio hasta el farel, hasta el San Sebastián luego alargaremos un kilometrillo más por la montaña y luego volvemos ...y ya rellenamos agua... Eh, ...con la isotónica... ...y ya vuelta... ...una vez que estemos ya volviendo... ...nos desviaremos hacia la residencia donde está mi madre... ...la visitaremos 40 minutos... ...en fin, lo que coincida... ...y de ahí ya para casa... ...y nos habrán salido... ...50 kilómetros... ...tira larga... ...es que... ...no sé, yo le tengo... Cariño a las tiradas largas Y era una lástima que llevaba un montón de tiempo que no podía hacer Y yo digo, la semana pasada Ya me descrité Ya pude escaparme y digo, hostia Iba a hacer 40 pero ya por 50 A veces pues es que la parte ya final Me quedé muy frío Cuando paré a ver a mi madre Y ya se me quedaron las piernas muy Muy como un poquito doloridas Ya que no llevaba No iba vendado, no llevaba nada No llevaba tónica no llevaba comida y entonces digo, va, ah, cuánto y medio, pues si no hubiera hecho una vueltecita por algún lado por hacer 50, pero digo, es tontería, ya está bien. Para llevar tiempo sin hacer tiradas de 50. Pero hoy ya las piernas van mejor, porque bueno, ya la tirada de la semana pasada, pues ya nos, nos dio ese, ese esa soltura en piernas que da la tirada larga, de que te de que luego no te tiran los gemelos, no sé los gemelos se mantienen elásticos hasta más duración de kilómetros para el que no, lo, no entienda esto mira, por ejemplo, la velocidad te puede dar velocidad los, los entrados de velocidad, series tal pero para que tu gemelo sea elástico durante muchas horas no te vale las series de velocidad ni te vale el gimnasio ni te vale nada de eso, eso está muy bien pero tiene su otro objetivo diferente ¿vale? pero para que tu gemelo, que es el que es el que manda ¿eh? que nadie piense que manda es el gemelo ni cuadrice ni hostia, el que manda es el gemelo si tú quieres ir al gimnasio no hagas cuadrice, haz gemelo si quieres gemelo, series de 100 100 repeticiones de gemelo mete eso, eso te irá bien porque son 100 ¿por qué? porque os explico una tirada de estas de 50 kilómetros son unos 50.000 pasos aproximadamente si tú haces una serie ...en el gimnasio de 10 o 12 o 20 repeticiones... ...habrás hecho 20 repeticiones... ...pero cuando tú vayas a correr... ...le vas a pedir 50.000 repeticiones... ...nada que ver... ...entonces qué pasa... ...que tu gemelo no se puede mantener elástico... ...durante tantas repeticiones... ...porque no, no está acostumbrado... ...¿cómo lo arreglamos tirada larga? ...tirada larga... ...la vas alargando progresivamente... ...poco a poco... ...igual que los corredores que están entrenando conmigo... ...pues ellos lo saben... ...¿qué hacemos? kilometrillo más, 0,7, un kilómetro y medio, vamos alargando la tira larga siempre que se puede, la vamos agrandando siempre que se puede y no hay peligro de lesión y todo va bien. Y eso hace que tu gemelo sea capaz de trabajar de forma elástica, contraerse bien, sin quedarse agarrotado durante más rato. Si tú no haces tirada larga, tu gemelo por mucho que tú quieras, cuando llevas 30 kilómetros, tu gemelo ya no es capaz de contraerse y soltarse. No es capaz. Entonces te queda un recorrido que solo hace así. Solo hace así. Por eso te queda un paso. Te queda, voy a poner por la carretera para que lo veas. Se queda un pasito que no puedes despegar el pie para arriba. No puedes darte impulso. ¿Eh? Estaríamos muy pegados al suelo. Muy pegados al suelo. No te permite dar el impulso. Porque tu gemelo no es capaz de trabajar en todo el recorrido durante tanto rato. Ahí está la clave de la tirada larga. En que tú vas a enseñarlo a que aguante de forma elástica. Es como una goma de más calidad. Podríamos decir que si tú no entras tirada larga, la goma tiene menos elasticidad. Podríamos decir lo que es así. También, si tú la haces, lo entrenas horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, y horas la tirada larga, se mantendrá elástico durante más horas. Será capaz de limpiar el lactato será capaz, será más eficiente y podrás dar el impulso que necesitas la palanca poder trabajar y poder, el impulso, poder, poder dar el impulso en cada zancada te permitirá ir rápido mantener una velocidad de crucer un poco más alta durante más rato ¿vale? que no nos engañemos no hay truco la gente se quiere, se quiere preparar una maratón con 20 kilómetros de tirada larga pues no, no la vas a hacer bien nunca nunca, con 20 nunca, jamás porque en el 30 tus gemelos van a estar reventados pues no están acostumbrados tienes que entrenar, si puede ser como los geniatas, maratón, tirada a 40 ¿qué hacen los keniatas? las maratones, por lo que yo me he informado no las entrenan con tira larga de 32 como se hace aquí en España lo normal, tira larga de 32 no, no, y es tirada larga de 40 que es lo lógico, ¿eh? yo tuviera que preparar un maratón a ver, estoy preparando normal como mantenimiento, está haciendo 50 imaginaos si yo tuviera que preparar un maratón de asfalto yo estaría entrenando 40 estaría entrenando 40 por lo menos tres veces a la semana 40, 40, 40 40, 40, 40 y entrenos cortitos entre medias ¿era así? si quieres luego manejar la distancia, no hay otra bueno, llegamos a San Sebastián Ahora seguiremos nos vamos a meter por aquí en vez de por ahí que es uno camino de piedra muy malo me parece y si lo preguntar este chico hola voy a preguntar al de la bici que los de la bici se conocen todos los caminos y ya no me acuerdo mucho entre la diferencia entre aquel y este este de este tiraba no me acuerdo ahora de la diferencia entre este camino y el de arriba no me acuerdo bueno ya está aquí estamos la fuente Vamos a hacer ruta un par de kilómetros por aquí y luego ya volvemos, nos comemos la Madalena, la llevamos, luego lo grabamos, la Madalena, bebemos agua, de momento vamos con isotónica, nos queda isotónica todavía, queda bastante, ¿eh? llevamos 21, 22 kilómetros, faltan 40 metros, 22 kilómetros yo llevamos, venga. Para ir con la uña jodida... Medio voy pudiendo bajar, pero la uña me recuerda de vez en cuando el golpe, ¿eh? el dedo. Pero bueno, más o menos estoy probando un camino que no lo he hecho nunca. ¿eh? No, este no me suena para nada y no está mal, está guapo. ¿eh? Está guapo, me recuerda mucho a las carreras ahí desde el Molnegre. Bastante el problema que estoy bajando, eso es el problema que no hay que subir. Ese es el problema. Que estoy bajando, está muy bien bajar. Pero luego hay que subir. Todo... Llevo un kilómetro y pico bajando. Ya verá la subida, cómo va a picar. Llegamos a un sitio chulo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Ahí continúa. Pero yo me voy a dar la vuelta ya. Ahí continúa. Yo, con que me quede marcado el GPS, luego lo miro, luego investigo por Mars, investigo ahí, te trata y digo a ver dónde va esto y ya me hago la idea para otro día. Pero bueno, está chulo, ¿eh? Resbalan, cuidado, estas piedras son de las malas, ¿eh? Estas de musgo, ¡buah! Te vas. Y ya sabéis que uso Calenji <risa> Kalenji resbala, ¿no? Es Kalenji, si fuera Salomón no resbala, ¿no? Kalenji sí resbala, ¿no? No es así. Bueno, mira, hay una pocita maja. Está más justo ¿eh? Hasta, hasta se podría beber. No con garantía. No se puede ver con garantía esto. No es con garantía. Hay alguna espumita ahí. Poquito de espumita ahí. Y eso significa... ¿Veis la espumita? Eso significa que no es no es del todo potable. Pero bueno, unas malas... Para que te dé un dolor de barriga. Pero de hidratarte un poco serviría. Pero bueno, no vamos a beber. Todavía nos queda agua. mirar. Todavía no he llegado arriba. O sea, he bajado sin repostar nos llega agua ahí, del otro lado que llevamos igual, eh, disotónica, o sea que realmente somos diésel, somos diésel totales diésel totales pues venga, nos vamos para arriba esto resbala bastante nos vamos a la, a la fuente San Sebastián, ahí llenamos ¿vale? venga por aquí seguiría el camino para seguir probando, pero de momento ya tenemos suficiente con los kilómetros de hoy Quitamos todos los artilugios. Llevamos la lucecilla, ¿eh? 9 horas dura el cacharro ese. Lo llevo para la bici lo llevo para acá. En vez de aquí, que me va botando, lo llevo aquí en la gorra y al menos no bota. Venga, lo he puesto con el ángulo un poco más tarde la GoPro para que se vea un poquito mejor. Eh, ahí tenemos la fuente. ¿Cuánto tenemos de agua? Eh, llevamos 25 kilómetros, casi 900 positivos. Eh, hemos bebido un poquito más de agua de lo que os había enseñado antes. Y del otro nos queda... Un poquito poca cosa, ¿vale? Pero fijaros que hemos llegado a la mitad del recorrido, teníamos que llegar vacíos y hemos llegado razonablemente con algo de isotónica, razonablemente, ¿vale? Entonces, ¿qué ahora qué vamos a hacer? Rellenar, pero no vamos a vaciar esta isotónica. ¿Por qué? Porque si vaciamos esta isotónica, vamos a tener que llenar más agua con cloro, y el agua con cloro sienta mal. Entonces, hay que hacer eso. Tengo poca batería, ya lo estoy viendo. Pues venga, eh, ¿qué os enseño que llevo aquí? y corto, que no quiero que se me quede con poca batería eso, eh, las magdalenas, magdalenas, una y otra, que la llevo por aquí, dos magdalenas, ¿vale? Y la isotónica, llevo aquí el botecito, para rellenar, que no lo vamos a gastar entero, porque de hecho no hemos gastado toda, entonces podemos aprovechar y, y llenar, bueno, nos sobrará un poquito, la podemos usar también como gel seco, ¿vale? Mezcla con agua. Pues venga, voy a comer un poquito, beber eso, beber, comerme una, Relleno todo y nos vamos corriendo. Venga, corto. Eh, tenemos ahí. Ahora rellenamos esa, le vamos a meter un poquito de carga, pero poca, ¿eh? Poca, no, no toda la que habría que ponerle. Así, ya está. Un poquito, poquito más y al otro igual. Ahora rellenamos y fuera y ya está. Entonces nos evitamos de aquí a aquí que no lleve cloro, y de aquí a aquí lleva cloro, pero al menos nos va a sentar un poco mejor que si fuera toda de cloro, ¿vale? Venga. Bueno, aquí vamos en plan mantenimiento Mantenimiento Ritmo ultra Bueno, 31,8 kilómetros, 3 horas y media, vamos lentillos, pero... Bueno, tampoco está tan mal tan mal 9,1 por hora, 1030 positivos Ahí los tenéis Casi 32, 1030, 9,1 por hora Contando la autopausa en realidad si contamos tiempo bruto vamos más lentos. Venga, para arriba. Aquí voy a ver si me obligo a correr todo. Pero la verdad es que no tengo mucha ganas. Parece que voy a tomar una casilla de cafeína. Que yo mucho rato que no tomo. desde aquella, del turbitán hasta ya pues no sé, dos horas o algo así. Una hora y media, dos horas. De otra hora y me... Sí, unas dos horas que me la tomé. Y ahora viene el subida al castillo muy jodida, muy jodida, muy jodida, si vas cansado. Bueno, vamos a intentarlo. Tengo poca poca batería. Así que porque no me ha dado tiempo de cargarlo entero, porque no pensaba grabar hoy. Esto he cargado en momento y no se me ha cargado el todo. Bueno, vamos con paciencia. Sube un poquito. Y corto, ¿eh? Y ya os tenéis que fiar, ya os diré luego si la subió subido entera. Pues lo he subido combinada con andando. Ya lo diré. Venga, paramos. Es esto. Esto y luego a la izquierda igual. Y un par de toboganes para arriba también. Casi andando. Pero hacemos el gesto que pare parece que corramos. Pero en realidad vamos casi andando. Pero es lo que hay. Llevamos ya 32 kilómetros. Más de mil positivos ya se hace duro seguimos bueno, la subida la he hecho menos 10, 12, 14 segundos que tenía que cambiar el ángulo de la cámara toda la subida del castillo la he hecho corriendo flojo, pero corriendo al menos hemos cumplido he cogido la variante que va por abajo, porque si voy por la técnica no me fío, voy cansado y con el dedo dolorido y la técnica me da que me pueda pegar una hostia. No voy seguro. Entonces me he venido por la variante. Que está muy bien. Se puede correr bien. Y es un poco más segura que ahora la pegarnos la leche. Y ya está. El tío ya digo, se me ha olvidado un poquito el dolor. Se me ha olvidado un poquito y ahora de momento, como no tengo que flexionar, como no es subida, en bajada no me molesta demasiado. No hay que flexionar la punta de la zapatilla. Estamos llegando a mi madre Primera parada 39,8 kilómetros 1150 positivos 9,2 por hora Netos, ¿eh? brutos más Y 4 horas 19 Venga, vamos aquí que está la residencia esta Ahora empezar a decirme Córtate el pelo, fíjate, quítate eso ¿Qué es eso que te ires aquí? ¿Qué te ha pasado en la rodilla, en la herida? Siempre me dice lo mismo Me pasa revista, venga Ahora pauso el reloj. Bueno, una raya de batería, algo queda. da. Bueno, pues la broma. 46, 130, 1150 positivos, 9,4 por hora, netos. Sucios. Llevamos 6 horas, faltan 2 minutos. Porque hemos visitado a mi madre, claro, todo. Y grabar, entretiene todo mucho, el avituamiento de la fuente, tener la isotónica, no vamos en plan carrera entretiene bastante Si tenemos plan carrera, no, pero a ver, vamos tranquilos, estamos entrenando venga, nos quedan 6 kilómetros o algo así 51 y largos, 52 nos van a salir creo yo, algo así así que venga seguimos dando las patillas hoy hay muchas mejores sensaciones que la semana pasada al final el cuerpo se va acostumbrando a los kilómetros pero es verdad que el tiempo sale peor que la semana pasada porque saldrá algún kilómetro más, unos dos, 3 kilómetros más, y hemos grabado. Y la semana pasada no grabamos, y eso cambia totalmente. Grabar, totalmente. Bueno, acabamos. Venga, 51 kilómetros, 490, 500, 51 y medio. 1230 positivos a y medio por hora. La semana pasada me salió 9,8 netos. La semana 9,5 netos. Pero digo que cuando me pongo a grabar empiezo a moverme y, y me cuenta. Y estoy parado, pero como que me muevo un poco me cuenta como que luego baja el ritmo totalmente. Pues venga, aquí lo dejamos. Eh, ahora lo paro. Eh, bueno, sensaciones mejores que la semana pasada las piernas van más sueltas duele un poquito al pisar porque al final, eh, cuando ya es tramos de asfalto finales eh, pues, hombre el impacto ahí en los dedos y todo pues, 52 kilómetros pues al final, eso pues machaca un poco los dedos, que es normal te vas acostumbrando, pero es normal, es dúdete, ¿vale? bueno, aquí los jamones, ¿no hemos gastado todos los orejones? ¿me ha quedado medio? no, ninguno todos los orejones gastados la toma de arenas, el agua me ha quedado un poquito, este no casi y este un poquito más. Y ya está contentos. Así que venga, cerramos vídeo. Y el dedo al final me ha dejado un mes y medio trabajar. Pero ha tardado tres horas por lo menos en dejarme trabajar. El dedo del golpe de la uña. Me miraré a ver cómo está y si, si necesitará sangrado, pues ya sabéis el vídeo que Aguja desinfectada y sabe sacar la sangre. Pero yo creo que quizá no, pero no lo sé. ¿eh? El golpe ha sido fuerte en su, en su momento. Por ir mirando la cámara, creo yo, porque yo ahí jamás tropizo. Creo que por ir grabando y mirando la cámara. Venga, hasta la próxima. Adiós.